y nosotros lo vamos a quitar. Eso es así, tiene menos de un mes y ya, si comienzan a hacer a, a, a, a eh, disparate y eh, a no llevarse del, del, del presidente, que, que ese presidente hasta ahora ha sido un presidente con un discurso responsable, con un discurso y con, no un discurso, no, ya una actuación responsable, a que no me vengan esto que él lo ha puesto en, sus, en esos puestos. A, a que no hagan consonancia con lo que ha hecho Luis Abinader en este, en, este, en este corto tiempo que tiene como presidente. Así que estoy totalmente de acuerdo de los pasados eh, eh, funcionarios del PLD de que no se hagan denuncias alegres y por salir del periódico. no. Usted no tiene que denunciar ni salir en el periódico. Usted debe salir en el periódico el día que va a someter eso al PECA, a, a, a, a, a la Procuraduría, a donde sea. Que sean, lo, que sean Cuando usted diga, mire, estos documentos me dicen que hubo irregularidades en tal oficina, en tal sitio. Mírelo aquí. Oceder, pran, oceder, metíelo, ¿eh? Además, Sergio, así como planteó el PLD, en el día de ayer pidiéndole eso a Luis Abinader en su reunión del comité político para que haya una oposición constructiva, no solamente el PLD debiera asumir esa posición, también otros partidos de la oposición debieran, ¿verdad?, eh, ser cónsones con esa posición, porque claro. eso le beneficia al país. Si queremos realmente que haya... Persecución a lo, con no, los corruptos. No, no, yo, lo yo, lo, yo, le, veo, yo le quitaría la, la palabra persecución porque de una vez le ponen el no, política, no, la complementan. No, vamos sí, a aclarar sí, sí, sí. lo que pasó en la oficina pública donde funcionarios, primero, no, de, no hicieron declaraciones de bienes y segundo, salieron más ricos que como entraron. Claro, porque si se queda solamente en simple denuncia, todos vamos a ser perjudicados. Claro. El PLD pide eso, pero me gustaría también oír a, la, a, a los otros partidos, a los otros partidos, ¿verdad? diciendo claro. lo mismo, vamos a, dejar, vamos a dejar las denuncias alegres y vamos a construir, si ciertamente hubo irregularidades en esa institución, vamos a, a, a estructurarla, de manera que cuando se lleva al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República para investigar, pues no haya eh, eh, motivo que puedan eh, permitir que se caiga esa denuncia, y que sea realmente no, cierto para, para que para que nosotros podamos creer de que realmente esa es la intención y esa es la voluntad y que estamos cansados, Víctor, que se instrumenten expediente con y con, con ciertos fallos para que se caiga, para que se caigan. O sea, no nosotros lo sometimos, porque eh, también estamos, señores, yo le estoy diciendo, ya el pueblo despertó. Partido político que se, que ya se, llevaron, el, que se llevaron el disco duro que se llevaron oye. el disco duro exacto oye no es hay eso. más de 100.000 estafa, mil 100, estafados con los programas de, sí, de, de todo esto wow. vamos ah, a hacer pero... las pruebas vamos a meterlo es para arrancarlo. Y como decía, como decía alguien, óyeme, no es que estén de trancarlo, es devolverlo a nuestro chelito. Exactamente, exactamente. Pero, Víctor, pero que, que estamos acostumbrados a los únicos expedientes políticos que se, eh, políticos y funcionarios que se someten en este país, se someten con, con, con debilidades. ¿sabes para qué? Para que se caiga el proceso, Víctor. Entonces, ¿qué te dice? No. Nosotros, como institución, nosotros como partido, nosotros como gobierno, lo sometimos a la justicia. Y la justicia. Eh, pero, pero si sí, es cierto, nosotros lo sometimos a la justicia. ¿A cuál justicia, Sergio? Romero? Exactamente. A, a la justicia que yo tengo, uh -huh. eh, a la que nosotros manejamos. Eh, bueno, eso es como tuviera un examen sabiéndote la prueba, sabiéndote la respuesta. Eh, mira, Sergio, hablando de justicia, eh, yo quiero referirme precisamente a esa situación, indudablemente que el presidente Luis Abinader ha, hasta el momento, los días que lleva en el poder, ha dado muestra ¿verdad? de que hay voluntad por las acciones que ha estado realizando, para que todo eso se materialice. Mira, un tema que ya inició a estar en el tapete, porque ya en dos meses tiene que estarse finalizando, es la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, organismo que es el responsable y encargado de montar los eventos electorales cada cuatro años en este país y de otra eh, eh, responsabilidad que tiene este, esta institución. Así, yo, yo espero que asimismo, mismo, como se, se le exigió al nuevo gobierno, de que el procurador, de la República, de la, de la República Dominicana tuviera un mínimo de independencia y no hay por qué dudarlo, aunque eh, hay que esperar que los resultados que en la práctica eh, sea así. Ahí está. Se pedía desde mucho antes eh, la, que fuese la Procuradora, la magistrada Germán esta entonces, si queremos seguir adecentando las instituciones, bueno, con la, con la magistrada Germán se está haciendo, se inició. Vamos a esperar que en definitiva ya en el, en el futuro podamos tener realmente un procurador y o una procuradora realmente eh, que reúna las condiciones y que pues, se, puede hacer, se puedan hacer las investigaciones con la mayor independencia en la que estamos nosotros como dominicanos esperando. Asimismo, espero yo que los miembros, que la estructuración de la Junta Central Electoral algún día pueda ser mínimamente independiente. Y hay sectores que eso es lo que están pidiendo. Pero en la medida que lo están pidiendo, entonces ya comienzan a sugerir nombres que los que menos tienen es que pudieran ser independientes. Y de los nombres más sonoros está Edi Olivares. Sergio Romero, ¿quién es Edi? Qué independiente. ¿sí? La intención es lograr estructurar una junta. Que, que mínimamente pudiese ser independiente y evi, evi, evi, evitar. Es esta estas de decartables de primer, de primer de orden. Han estado, se han estado eh, realizando en el país cada cuatro años. Entonces, ¿por qué tienen que ser las mismas personas? Así como la magistrada Germán, así como Jenny Berenice Reynoso, y como otros destacados abogados, honestos, responsables, que pudieron hacer una labor decente y encomiable. Así deben aparecer otros abogados u otros profesionales que tengan las condiciones y que puedan serlo. En este país, aquí no solamente son cinco o seis profesionales o personas honestas que puedan existir. Entonces, si queremos una junta o una institución que, que responda al mínimo de independencia, ¿por qué JLAP hay que mencionar nombres que ya pasaron por ahí, que fueron cuestionables y no, obedecen? Pasaron por ahí, pasaron por ahí, no, cuestionables, pertenecen a un grupo. Entonces, yo explícame, por eso es... Por eso es que nosotros nos metemos en este atolladero cada cuatro años. El, mencionando las mismas personas, las mismas personas que ya pasaron por ahí, que fueron cuestionadas en su momento y, y reiteró que obedecen, serio, de manera directa a las líneas de un claro, partido. de el, una línea, claro. claro. No hay más profesional en este país, aquí no hay persona seria. Claro, no hay mucha, honesto, mucha, ¿eh? Entonces, persona honesta. Muchas, muchas personas. Que deben de ser más de lo mismo, entonces desde aquí de manera humilde, yo quiero pedirle a la, la, eh, la lo que le corresponde, por ejemplo, el poder que pueda tener de decisión el gobierno, llámese Luis Abinader, que continúe con esa línea que en estos días que las que la ha dado a conocer, ha dado muestra de que realmente tiene voluntad, que ahí sí pueda influenciar de que la junta, la estructuración de la junta, pueda ser una junta. Que, que tengamos la idea, la intención. Que no dé tanto no esté, dolor de cabeza, Vito. Que no esté tan tóxica, tan envenenada realmente por la, por la, por la inserción de dirigentes políticos dentro de los cinco titulares de la Junta Central Electoral. Y a juzgar por los nombres que han salido. Fíjate que dentro de ellos, Eddie Olivares y otro eh, Álvaro, no sé, creo que Álvaro que se llama, y hay otros. Es pero todas directamente ligados. Pero vamos a ver lo que va a pasar, Sergio, porque yo reitero, y debo, debemos admitirlo, que ciertamente la, la, lo que ha exhibido hasta el momento Luis Abinader es que tiene la voluntad y la intención. Vamos a esperar que ese equipo que él tiene a su alrededor pueda contribuir y su propio partido a que realmente podamos lograr eh, en definitiva lo que necesita este país. Vamos, Sergio, a una pausa y a regreso pues, seguimos con los comentarios de actualidad, como siempre, para pues, tratar de hacer con la mayor otra actividad posible, así que no, no No queme de canal, porque en breve Estamos de regreso con ustedes